Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia, un programa creado para ti, para que puedas encontrar tu luz interior, para que puedas encontrar toda esa sabiduría que reside en ti, toda esa magia, toda esa conciencia, todo ese ser que tú eres y que reconozcas esa luz interior que está plasmada. Desde tu creación, desde la creación de tu alma. Mi nombre es Margarita Mercado, te doy la bienvenida a Almas en Conciencia y por favor reunámonos todas estas almas en conciencia que deseamos saber cómo nos va a ir este mes de febrero. No nada más en esta ocasión voy a ser yo quien va a estar dando eh, pues los horóscopos, sino también invité a mi querido amigo Facundo para a poder hacer una predicción. Todavía no te ven Facundo. Ahorita, ahorita voy a poner la cámara para que te vean eh, y para que lo saluden. Les recuerdo eh, que ustedes pueden por compartir este programa en sus redes. Ustedes pueden eh, comenzar a compartir este programa. Eh, en su WhatsApp, en su Messenger, eh, compartan, compartan, compartan toda esta información que es de verdad de vital este, importancia para todos nosotros. Es eh, súper bueno que, que puedan ustedes eh, adquirir todo este conocimiento y que lo puedan compartir con todos los demás. Para eso está diseñado. Y bueno, pues agradecida porque más almas en conciencia se están suscribiendo al canal de YouTube eh, lo encuentras como Margarita Mercado, así le pones, Margarita Mercado y te suscribes, activas la campanita. Si te perdiste algún programa, recuerda, bueno, pues ya vamos en el programa 112. Que ya se va a subir. Entonces ya, ya vamos cumpliendo 112 programas eh, que ya están subidos en la red para que tú puedas tener más información, más aprendizaje, más maneras, formas de observar, solucionar las situaciones que, por las cuales estés atravesando. Para eso está diseñado este programa, para que tú puedas encontrar esa conciencia y esa sabiduría que reside en tu interior. Y bueno, pues ahora sí, gracias a todos los que ya se están conectando el día de hoy y vamos a saludar a Fak Facundo, vamos a eh, saludar, hola Facundo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido a este inicio de mes. Hola, ¿cómo están todos? Hola Margarita, ¿cómo están? Mucho gusto para saludaros a todos desde esta, este pequeño rincón que se llama Monterrey, este, y reciban todos una muy buena vibra. Pues ahí está, chicas, chicos, ahí está Facundo, listo y preparado. Facundo, nos vamos a aventar los horóscopos entre tú y yo. Vamos a darles como una muy buena información de todo lo que necesitan saber, porque con estos panoramas que tenemos, qué bueno. Los que pues no like, ahorita. ¿no? Se supone que febrero nos debe tratar más tranquilito, más apopachado. ¿no? Ya esperemos el, el, este, el eclipse de marzo, entonces ahí sí. Agarra pero luna a... nueva. Pues hoy, ¿no? Hoy justo o fue ayer. No, luna, me muy hoy bien, pero hoy bueno. en la noche, bueno, ayer en la noche entró la luna empezó, nueva. Empezó, empezó porque... luna nueva y entonces pues ya ahí, ahí vamos, ahí vamos cambiando ya también de signo, estamos dando la, la entrada también a, a Acuario y pues ahí está también este, todo lo que vamos a vivir y también nosotros, eh, aunque entra un nuevo signo, nosotros vivimos, experimentamos también ciertas cosas de acuario. Y recuerden que esto de trabajar en grupo, de ayudarse en grupo, de poder estar eh, en esa concentración, eh, nos va a ayudar mucho. Así que agárrense, afiáncense de un grupo, creen comunidad. Eso les va a ayudar, inclusive hasta en cuestión trabajo. Ya se olvidó esa parte de trabajar de manera individual. Uno tiene que comenzar a aprender a trabajar en equipo. Entonces ese es un tip de verdad les va a ayudar a fluir de una mejor manera. Van a poder ustedes estar mucho, mucho mejor. Y bueno, por acá vamos a ver... Eh... Ya veo que ya salen nuestras estrellas Facundo de nuestro programa y eso me causa mucha felicidad porque eso quiere decir que ya vamos creciendo y esas estrellitas las, las pueden ir ustedes regalando por ahí, ustedes pueden ir eh, viendo esas estrellas y eso, bueno, pues hace que estemos todavía más y más y más creciendo más, entonces gracias a todos, mira aquí ya te están saludando Edith Meda dice saludos Facundo, Lorena del Ángel, Verónica Alejandro, Hola. Erika Jordán felicidades, Patricia Salinas, buenas tardes, Ilse Licona, Alma Nayeli Santos, Patricia Salinas buenas tardes, Nancy Barrera, Verónica Alejandro, bienvenidas eh, Leslie Marín, saludos y bendiciones eh, María Can Castilla Roberto Ramírez, Cuba libre dice saludos a Facundo excelente numerólogo Mari eh, Navarrete Rafael Castro fuerte abrazo a Facundo dice felicidades a ambos Diana Prida dice hola a los dos un abrazo bueno pues ya ahora sí ya tenemos bastantes personitas agárrense confesados Ay, no es cierto. Sí. de hecho un elemento ah. que tenemos que tomar en cuenta es que en este mes de febrero es día 12 en un año 6. Hablo como numerólogo sí, en sí, este sí, sí. momento. Este, eh, el, eh, nos está enseñando este mes, como tú decías muy atinadamente, a, a trabajar en equipo. A ser el, no ser el tanto el, el que dice, vamos a hacer esto, sino decir, bueno, yo te ayudo a hacerlo. Vamos a hacerlo, yo te apoyo, yo te apoyo. La energía materna va a estar muy presente en este mes, mucho, muy presente. Es Día del Amor y la Amistad, Día de la Bandera, etcétera, etcétera. Todo son cosas que nos identifican, que nos, que nos marcan, que nos guían en, en nuestros caminos. Y en este mes no va a ser la excepción. Este, viene un mes muy amoroso, no nomás por la fecha del 14 de febrero, que es una fecha comercial, sino por la esencia misma del mes en un año en el que nos llama la empatía, la colaboración, la simpatización, la autocrítica, pero más que nada nos prepara, porque a mitad de mes vamos a tener algunos coscorrones con algunos planetitas que van a andar ahí entrando en, en juego, que nos van a mover un poco lo que son relaciones, lo que son este, eh, acuerdos con personas que, que están cerca nuestro. Entonces... Pues para que tomen sus precauciones. Sí, porque también ya ahí ya hay planetas que ya salieron de retrogradación. El único que ya nos falta como que estamos ahí en la recta final es eh, Mercurio. Mercurio, que está. está regresando <risa> otra vez como retrógrado. Todo sí, sí, sí. Entonces, Nada más estamos así como que con la sombra de Mercurio, pero ya estamos como, como con la, la fuerza, la intensidad que se vea como que ya está bajando. Entonces, es aún así, no hay que bajar la guardia, ¿no? Entonces, tenemos que estar ahí este, bien alertas de, de la información, de cómo hablamos, Exacto. de cómo nos dirigimos, eh, de escuchar nuestro interior. Para eso es Mercurio retro, escucharnos. O sea, como que todo lo, lo exterior se apaga para poder escuchar nuestra propia entonces, pues ahora sí ya no vamos a hacerlos esperar más. Nos vamos a arrancar con Aries. Aries. Listos, Aries. A ver, váyanos compartiendo por ahí qué signos son, por favor. Ahí pónganle. Y ya saben, este programa se mantiene y corazones y de amor incondicional. Así que, por favor, regálenos corazones. Y estrellas ahora, por favor, estrellas. Aries, tenemos en el trabajo que nos ve muy bien muy muy bien llegó la hora de salir de ese de ese de ese perfil bajo que se tenía y empezar a proponer a proponer a, hay una meta que se tiene fija para este para la primera mitad de este año es momento de entrar es momento de empezar a trabajar por esa por esa meta que se tiene y pues a darle áreas que este este año va a ser muy muy bueno para para este destino. En cuestión de las relaciones, ahí se ven un resquebrajo o, o un resquebrajo, o más bien volver a encontrar una persona en tu pasado con la que vas a sanar una herida que quedó abierta en un pasado, en ese mismo pasado de esa persona, la que compartieron. Mm, sentimentalmente este mes viene bien, viene bien, viene, viene, viene con una reina, viene con un asco, está todo perfecto, o sea, va muy bien, nada más hay que terminar de sanar esa herida que queda pendiente para que las fuerzas sigan, la energía siga fluyendo en el sentido este, sentimental para Aries. Aries es de, de tomar iniciativa, de, de prender la llama, de, de buscar hacer, pero en esta ocasión te dicen observa, estudia y después actúa. Y en la salud Oh, muy bien también Aries nada más tiene que cuidarse un poco vías respiratorias y algo de la mano algo de la mano o los accionares de la mano eh, me imagino que ha de hacer si lo que firmo lo que trabajo que ponga mucha atención en lo que está haciendo porque un error de dedo puede provocar algunos malos entendidos y sobre todo hablar él habla, que cuide mucho lo que habla. Ok, bueno, pues ahí está Aries, cuídate mucho en ese sentido, ojo, ojo con lo que estás haciendo. Y yo te voy a dar, eh, para ti Aries, te voy a dar el angelito que te corresponde eh, para este mes y para que tú le prendas una velita y puedas estar en esa conexión. Así que para ti, Aries, eh, quien te acompaña es el arcángel Rafael que dice que contigo va a permanecer guiándote va a ayudarte a fortalecer tu camino y él va a ser tu guía para este mes y él dice que eh, seas bastante generoso, que te abras, que trabajes con esa generosidad y que no nada más es para recibir para ti sino para compartir con los demás eso es lo que eh, te dan para ti eh, Aries y nos vamos con Tauro. Tauro. Sentimental. Tauro le va a ir muy bien. En lo económico, en lo económico que es el primero, me equivoqué, no es sentimental, en lo económico les va a ir muy bien. Este, los van a llamar para poner orden en un conflicto, en lo económico, en, en, lo, en lo profesional van a ser llamados para poner orden en un conflicto. Tomen en cuenta de dónde vienen, ¿sí? ¿Cuál es su origen? El origen del... del, del Tauro que está en este caso accionando, ¿sí? Este, si hubo, por ejemplo, doy un ejemplo a la ligera. Eh, si yo vengo de una posición en la que tuve que vender muchas cosas para comer, ¿Sí? En esta ocasión agarraron algo que no les pertenecía para comer, eh, que pertenecía a la empresa. Bueno, no no accionar el despido inmediato y la demanda, sino bueno, tratar de entender qué es lo que pasaba, por qué tuvieron que llegar a este caso. Sí, tiene que ir haciendo una labor salomónica en este mes, en lo económico, en lo profesional. Se ve, se ve dinero, se ve dinero, sí, pero a final de mes llaman a una... A retener, a retener los recursos para, para el día final de mes, que retenga los recursos, porque está avisando de que marzo viene con algunas restricciones en este sentido. Entonces, que, que cuiden, que cuiden los recursos, que no no estén gastando lo que piensan que van a tener más adelante. En lo sentimental, Tauro tiene que dejar de, de dudar, ¿sí? Eh, en una relación en la que él está empezando, está iniciando una relación, tiene que dejar de dudar, entender los mensajes que se le están dando y poder así concretar la relación que está buscando. Esto para los Tauro que son tan solteros que no tienen pareja. Para los que tienen pareja, eh, las discusiones que se han estado teniendo en casa, los, los malos entendidos que ha habido, tienen que sentarse a hablar. Dejar de dudar en decir las cosas. Tiene que hablar, tiene que decir Tauro lo que no le gusta. Tiene que decir Tauro lo que le gusta. Y si es con pareja o si es con, con hijos, eh, sentarlos y llamarlos a buscar una, un acuerdo de familia. Si es en familia, buscar un acuerdo. Si es con tu pareja, poner las cartas sobre la mesa, ¿sí? que el clan esté seguro, Tauro eres la piedra angular del clan, entonces tienes que buscar que ese clan o esa pareja se sienta segura a tu lado. En la salud, cuidado con problemas estomacales, Tauro es muy emocional, eh, llega a ser hasta eh, sarcástico en su propia salud, entonces no más cuidar problemas en, en cuestiones estomacales, este, cuida la alimentación que estás llevando. Y no sé por qué me dicen tomar mucha agua, mucha agua, mucha agua. Estamos entrando en un, en un signo que nos, nos brinda el agua. El aguador nos da a beber, nos da, nos da abundancia en todo sentido, este, como lo veremos en los demás signos. Pero en el caso de Tauro, que tome mucha agua. Ok, bueno, pues ahí está la recomendación para Tauro. Vamos a ver qué Ángel te acompaña, Tauro, en este momento. Y mira, precisamente Arcángel Uriel está contigo y dice yo te acompaño, yo te doy esa luz y te brindo todo lo que tú requieres para romper esa estructura que mantienes fija y bueno pues te llama es un llamado el arcángel Uriel a la flexibilidad y vamos a ver qué frase te deja recuerden bueno arcángel Rafael pues es verde entonces vela verde arcángel Uriel es eh, un tono naranja oro rubí entonces pues puede ser una vela naranja le puedes poner y bueno pues a ti te dice que eh, te llenes de optimismo y que seas eh, con esta esperanza que, que vivas alegre eh, lleno de que tus ojos se llenen de, de ver esos milagros que hay a tu alrededor. Importante para ti eh, esa apreciación de la belleza, eh, Tauro. Y vamos con Géminis. Vamos a ver, Géminis, ¿qué le tienes a Géminis, Facundo? Géminis es un signo que mm, su parte negativa es la, es la, doble, es la dualidad. ¿sí? Eh, pueden presentar una cara y tener otra. En este caso, esa, esa dualidad tiene que utilizarla para su favor. O sea, yo tengo que estar pendiente de la dualidad de las demás personas. Son unos magos para encontrar quién te miente y quién te dice la verdad. Son excelentes Géminis. Este, en este caso, en lo sentimental, me está hablando de que se ponga sobre la balanza las relaciones. Que se, se defina si en realidad es lo que están queriendo obtener. Si es en realidad lo que están buscando, si es en realidad las condiciones en las que tienen, quieren desarrollarse como pareja, los que tienen pareja, los que no tienen pareja, tienen que empezar a cerrar procesos que tenían abiertos. Hay muchos procesos que se quedan en, con el libro a media hoja, entonces hay que tener, que, hay, hay que tener el, el valor de, de cerrar esos capítulos y empezar una nueva historia, si es que quieren tener pareja este, durante este mes que este mes va viene para Géminis, pues un sexapil muy muy especial tienen la estrella para empezar entonces van a ser punto de referencia yo quiero tener una novia o un novio como ese ¿sí? pero tienen que cerrar los capítulos para que la persona que quiere llegar a usted pues, va a decir pues, pues así no lo quiero verdad entonces ojo con Géminis a los Géminis eh, en el trabajo Vienen muchos, muchos cambios, vienen muchos cambios, muchos de ellos provocados por ellos mismos, ¿sí? Son, algunas son recompensas y otras son lecciones. Las recompensas, pues, bueno, ya saben que hicieron las cosas bien, ya van a tener su recompensa, disfrútenla. Las lecciones nos está hablando de, de cosas que se confiaron, de cosas que no entendieron o que dijeron, después las hago. Y bueno, se, se acabó el tiempo y ahora tienen que hacerlas a fuerzas, ya no como, como por una simple calidad de trabajo cosas así, o de personas, es, situaciones así que se van presentando en las empresas que todo el mundo sabemos, que se nos, que, nos, se nos, que se nos ponen en el camino para demostrarnos de qué madera estamos hechos. Géminis en esta ocasión tiene una gran prueba en el trabajo, en lo económico, en lo profesional este, en, pero sobre todo en lo ético. Sobre todo en lo ético. ¿Qué debo hacer en este caso? Si chismearle al jefe que están agarrando lo que no debe, o, o decirle al jefe, no voy a participar en esto. Cosas así. Sí, entonces tienes que ser el deber ser y la ética. En la salud, excelente. Excelente, tiene dos reyes y un siete de copas, o sea, estás excelente de salud, ni te preocupes, solamente este, procura no enojarte, es lo único. Ok, bueno, Géminis de repente es mecha corta, ¿no? Los Géminis así son de mecha muy corta. Vamos a ver qué ángel le acompaña a mi bello Géminis. Vamos a ver, qué ángel. Mira, vuelve a salir. Vuelve a salir, pero aquí habla sobre emociones. Arcángel Uriel está con él y dice, estoy aquí para abrazarte y que sanes, que permitas que todas esas emociones de miedo que tienes, que están muy grandes, eh, hay que liberarlas. Yo te ayudo a liberar tu mente y corazón de rencores y te otorga... Muchísima seguridad y autoestima. Dice que pues va a trabajar contigo muy de la mano para que ese fuego que reside en tu interior, esa energía de creación, pues la trabajes junto con el arcángel Uriel que está ahí para darte esa seguridad que requieres precisamente por todos los temas que Facundo nos acaba de decir y que bueno, pues vas a estar trabajando para este momento. Y ahora sí, vamos con cáncer. Cáncer. ¡Ay, cangrejitos! ¡Ay, cangrejitos! Dios los guarde. Y se le olvide dónde. Ah, los cánceres son, son de los signos consentidos de, del Creador. En este caso, en lo sentimental, este, el, el rey de, de oros los acompaña, este, la justicia los acompaña, y el rey de copas también los acompaña. Nos está hablando de que los procesos difíciles que podrían estar pasando van a tener un buen desenlace, van a tener un buen desenlace, que confíen, confíen en la justicia divina sobre todo, entregan en las cosas a Dios, ¿sí? a la divinidad que ustedes tengan. Yo hablo de Dios en general. Este, el rey de copas nos habla de que... Vamos a darse, vamos, como si, sí, no vamos a agarrar este, el mensaje, vamos a agarrar el, la idea de avanzar y darle para adelante. Perdamos el miedo. Si una situación nos duele, adelante, vamos a darle, vamos a darle. No tenga miedo, denle, denle, no se preocupen, va a salir bien. Nada más cuídense a final de mes este, las emociones. El cáncer es muy emocional. Este, la balanza, el yin-yang, la justicia que está aquí representada, tiene un, en este mes tiene un equilibrio muy, mucho más frágil, mucho, muy frágil. Entonces pueden, pueden fácilmente caer en un desequilibrio este, y esas tierras fértiles que se les preparaban, pues pueden quedar, quedar secas. Así es que cuiden mucho su, sus reacciones, su, sus emociones. Estamos entrando en, en Luna Nueva, que habla sobre entrar a nuestras, nuestro interior, la luna es regente de cáncer, entonces está hablando de las emociones, busquen, busquen dentro de sus emociones los por de cada cosa. Y fríamente, Mercurio, fríamente, combatan a eso, combate. o sea, combatir, no, no, no me va a afectar ya. ¿sí? Para los que están solteros, cuidado, sean como ustedes son, no traten de aparentar lo que no son, sí, ábranse, muéstrense. Sí. Y en general, cáncer viene con una buena elección esta más. Muy buena elección. En lo profesional, les ve bien. Nada más cuidar la forma de expresarse. Volvemos a las emociones. Si lo sentimental les viene afectando a cáncer, le, les va a afectar en todo su proceso, en todos los demás sentidos. En lo profesional, cuiden sus expresiones. Cuídense la forma de hablar. Cuiden lo que están mostrando de ustedes. Si yo te prometo un producto para el día de 3 de febrero, me tengo que apurar porque yo tengo que tener el 28, el 29 listo para cualquier cosa que le falle, tenérselo el cliente ese día. O hablarle a mi cliente, lo tengo ya listo antes de la fecha. Y eso te beneficia. En el hogar se van a ver reflejados tus esfuerzos. ¿sí? Tu poquito dinero, va a dinero, no va a haber mucho dinero este mes para cáncer. Va a haber más enseñanzas pero está en una posición privilegiada con respecto a los otros signos, porque estas enseñanzas le van a servir para los eclipses que vienen, porque los eclipses vienen mucho, muy cargados de energía, y les va a afectar a los demás, pero no a cáncer. En la salud, eh, cuídense, cuídense de lo que comen. Volvemos otra vez a, lo, a los demás, a los demás signos que, que hemos pasado, me vuelve a decir que cuiden la forma en que en que están comiendo este, cuestiones nerviosas tensiones obviamente, por lo por lo sentimental por lo desprofesional viene a pegar aquí este, nada más tengan presente de que si no tiene salud, no vas a lograr nada entonces cuídense mucho los cánceres, cuídense Ok, bueno, pues ahí está Carlos Domínguez. Dice yo soy cáncer, creo. Dice Mar, Mar Buenas tardes, Maggie y Facundo. Buen día. Eh, J. Ángel Junior García. Dice muy buena, excelente información. Profe. Victoria RS. Excelente inicio de mes y saludos. Norma Leticia. No le pelo Pérez, dice saludos, aquí andan eh, ya saludando. Yut Gutiérrez dice: soy muy eh, desconectada este mes, me operaron, súper lista para escucharlos. Eh, y bueno, pues, para ¿El, acá, ¿de Cristina, qué lo operaron también, a Yut Yut, bueno, a ver si nos puedes compartir, este Yut, a ver qué, qué nos puedes decir. Eh, Ni dice, bueno, Princesa, ya le contestamos. Luna Barretti dice, hola, buenas tardes, bendecido y próspero mes. Eh, Martín Santos, Alcudo saludos, Facundo, un abrazo. Oh, Martín. Martín Santos aquí anda también saludándote. Sí, dice este, también Silvia Can, Erika Jordán dice, mm. eh, gracias eh, saludos. Dice eh, Yud que fue cáncer de mama la que eh, la operación es el es el el acuario es el acuario el que brinda sí. okay. hay que cuidar mm. mucho las emociones ya, no te castigues tanto ya no ya, ya deja de castigarte, yo, este, busca, busca en ti todas tus virtudes, búscalas, no, no te fijes en los defectos, busca tus virtudes y si te tiene algún recuerdo ganchada, busca, busca los recuerdos bonitos. Siempre dicen, bueno, una ley universal que yo escuché en alguna ocasión de un maestro yogui decía de que con un con tres recuerdos negativos un recuerdo positivo los los, los equilibra. Sí, entonces, busca recuerdos positivos, busca recuerdos bonitos, muy bonitos. Este, y sana esa parte femenina que, que te que te está reclamando atención. Bueno, pues ahí está ya está, dice, sí, dice, soy Géminis y cáncer de mamá derecho, dice, así fue. Dice, muchas La gracias, voz, de amiga. verdad, soy muy exigente conmigo, dice, pues sí, hay que, hay que trabajarle. Silvia Khan dice que es Escorpio, bueno, pues ahorita ya vamos a ir avanzando en estos y les recuerdo, por favor, compartan en sus redes sociales, eh, hagan este programa extensivo, pónganle ahí, compartir, compartir, no cuesta nada estar compartiendo este programa. Eh, Facundo, por favor, recuérdales cómo pueden contactarte para alguna lectura eh, ya de, de tarot o este, el, este tarot egipcio también que tienes, que está muy padre. Eh, por favor, diles, diles, diles. Bueno, pues ahí les va el este, <risa> Nos pueden contactar por medio de nuestra página de Facebook que se llama Cafa Centro Holístico Integral. Este, ahí tenemos la manera de contactarnos por Messenger o por WhatsApp este, y con todo gusto, yo soy la cara del equipo, soy la cara, pero atrás tengo un equipo de, de profesionales que sin dudarlo los van a atender y los van a atender bien, les van a hablar con la verdad, les van a tratar como se merecen, les van a dar la discreción y con precios bastante accesibles porque estos, sí. estos dones no son para hacerse rico. Son para, para compartir. Entonces. Ok. Bueno, pues ahí está la información para que contacten ustedes a Facundo a través de la página de Facebook. Ahí ustedes sí. lo van a poder encontrar. Y bueno, pues lo que ustedes requieran, ahí, ahí va a estar. Y, y tenemos varias, yo... varias terapias. No nomás Numerología, <risas> este, imanes. O sea, sí. Tenemos un montón de terapias. Ustedes hablen y se van sí. a enterar. Bueno, y también... Eh, les quiero recordar que justo iniciamos este 17 de febrero, un curso, te has preguntado si contactas bien, si el ritual que haces de Los Ángeles tiene poder, fuerza, energía para poderse lograr, la manera en que conduces tus decretos, sabes cómo, cómo tienen ese poder, esa fuerza, esa energía, sabes eh, de qué color, de qué tamaño, ¿Qué energía está imprimiendo Los Ángeles a tu alrededor? ¿Sabes de qué manera puedes recibir los mensajes? ¿Sabes cuántos canales hay en tu cuerpo para que puedas recibir los mensajes de Los Ángeles? Toda esta información viene en un curso que voy a dar este febrero. El 17, 24 y 3 de marzo van a ser tres clases de 6.30 a 8.30. Puedes contactarme aquí en la página Almas en Conciencia. Si estás aquí ahorita en este programa, vas a recibir un descuento extra del que ya estoy dando. Así que a este tienes que inscribirte, eso sí, la condición es antes del 10 de febrero. Si tú te inscribes antes del 10 de febrero, vas a recibir todavía un descuento extra de el que ya estoy dando en las redes, así que puedes inscribirte a este curso, estás abierta, libre, libre, este, hombres también son bienvenidos, son muy, eh, obviamente el porcentaje este siempre va variando, <ríe> de 10 es como dos hombres, pero también me encanta tenerlos en clase porque equilibran, equilibran, así que bienvenidos eh, todos para que puedan tomar este curso conciencia angelical 1, eh, meditaciones prácticas, eh, vamos a hacer prácticas, tareas, Cosas que te van a ayudar realmente a llevar esa conciencia, realmente a contactar a través de, de todas las sensaciones de tu cuerpo porque realmente es hacerlo consciente. Entonces yo te invito a que te inscribas a este curso que es de verdad así una joya. Y obviamente ya viene remasterizado este 2022, ya no tiene nada que ver con los años anteriores, ya viene nueva información, todo se transforma, todo cambia, no se queda estático, este curso quiere seguir evolucionando, así que bueno, pues ahí está la invitación para que tú puedas tomar este curso. Y vamos Facundo con los Leo. Los jefes. Pues que nos vas a decir, Leo. yo soy Leo. Tú eres Leo, ay. Bueno, entonces te vamos con Virgo. Este, <risa> Leo, este Leo tiene que entender de que la es el sol, es la pata pesada, es, es el hueso pesado, ¿sí? su, su fuerza de actuar, su forma de. De aguantar la vida, nada más la tiene Leo. Le voy a tener que cortar dos segundos. Acabamos de hacer algo. Mm -hmm. No les di el que están diciendo, oye, faltó el ángel de cáncer, qué onda. Ah, y nosotros ya nos entretuvimos hablando de nosotros. Disculpen, chicos, ahí va, ahí va. Pues somos Vamos, dos ángeles, por eso. <risa> Pues fue bien a cáncer. Todos los ángeles, los ángeles están con ustedes, cáncer. A ver, vamos a ver cáncer. Bueno, pues Arcángel Gabriel es quien está contigo, eh, te lleva bajo sus alas, te envuelve y te dice yo estoy aquí para que alcances la claridad que requieres en este momento. Te otorgo mi eh, claridad, mi rayo de luz para que tú puedas sentir esa energía y esa conciencia contigo. Las palabras que te regala es luz y amor divino para ti. Muchísima luz y amor divino. Concéntrate en tu interior. Ahí está eh, Arcángel Gabriel. Cuando no tengas la respuesta en tu exterior, tu interior sí la tiene. Así interior? que Arcángel Gabriel, Vela Blanca para este inicio de mes. Muy bien, pues ahora sí, disculpa, retornamos y regresamos a ver Leo. Leo eh, tiene que entender que, que que. las cosas muchas veces no van a ser como Leo desea que sea. El león cree que todos son de su condición y ese es el primer, el primer bache en el que se enfrenta Leo en su propia existencia. ¿Sí? Eh, Leo es el sol, es el que da vida, es el que, es el que nos, nos hace vivir en todo el, el signo zodiacal, todo, todo el trayecto zodiacal es el que nos da vida, ¿sí? pero también es el que quema, también es el que lastima, ¿sí? es el que ahoga, ¿sí? puede pasar la pata encima del cuello de su presa y lo ahoga, eso es Leo, entonces en este sentido, en la cuestión sentimental, tiene que soltar un poco, tiene que soltar un poco. Tenemos este. un dos de pentáculos. ¿sí? Si vemos las víboras alrededor, estas víboras nos van a. nos van a dar este. tiene que Leo que entrar en un, en un ritmo de armonía. No nomás consigo mismo, si entra consigo mismo va a ser un, una armonía refleja de los demás. Siempre pensando en que los demás no son igual que él. Siempre pensando en que los demás tienen sus defectos. Entonces. Si te digo las cosas una, dos veces, y no me entiendes, bueno, ¿qué estoy explicando mal? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? Sin su decía en su libro, La guerra y la paz, de que si los soldados no dan el kilo, es porque los generales no están, no están haciendo su trabajo. ¿Sí? Y era lo primero que ajustaba él, es lo que recomendaba ajustar a los generales. Entonces, en este caso, Leo, cuidado observa bien qué es lo que estás haciendo, qué estás diciendo, qué estás sintiendo y pon manos a la obra, pero desde el punto de vista de la armonía, de la empatía, del amor, en lo sentimental. En lo profesional, pues empezamos con la carta del loco. ¿Sí? El loco no es propiamente lo que dicen, que está loco, que no sabe qué hacer, es lo que todo el mundo cree, pero es una persona más bien que tiene su fija mirada en un objetivo, no importa qué pase, Leo sigue, sigue su objetivo, es el sol, volvemos a lo mismo, sí, Leo siempre busca el sol, es el rey de la selva, sí, este, vienen algunos viajes para Leo, en este mes, vienen algunos cambios agradables, buenos cambios, que quizás de momento sean cambios muy duros, que sean cambios que te pueden poner en jaque, pero hay que, hay que aplicarse, hay que acoplarse a los cambios, estamos en un año en el que nos está tocando resumir los cambios que se tuvieron en, en los tres años anteriores en este vamos a, a empezar a, a reflejarlos entonces, profesionalmente hablando Leo tiene cambios, pero son cambios favorables, son cambios en los que va a aprender mucho, y en los que va a enseñar mucho nos están cambiando lugares donde él va a enseñar ¿sí? donde va a impartir cátedra okay. pero también va a aprender porque va a tener que trabajar quizás un poco más lento pero va a tener que trabajar en que me entiendan sí en la salud en la salud tienes que estar muy al pendiente de cuestiones del área torácica pulmón corazón este Riñón, páncreas, es lo que tienes que estar al pendiente. Los huesos, no hay ningún problema. Tauro es de hueso grande, gran, de, leo es de hueso grande, de, grueso, de hueso pesado. Entonces, no hay ningún problema. Nada más cuidan, cuiden el carácter, sobre todo el carácter. Y los demás órganos van a llevársela tranquila, pero cuiden el carácter. Entonces, dos rayitas menos de intensidad para los Leo. Sí, la exigencia tiene que bajar un poquito y en resumen, tiene que bajar un poquito a, la, a las rayitas y ver por qué los demás no les entienden. Qué estoy explicando mal, que no me entienden. Claro, muy bien. Bueno, pues aquí eh, quien acompaña a Leo es el arcángel Jofiel y dice con. Este rayo de luz alcanzó la sabiduría interior. Aprendo a escucharme, aprendo a saber que ahí está y ahí reside esta información. Arcángel Jofiel brilla con su luz y visualiza tú cómo esa energía y esta conciencia desciende sobre de ti y te da esa esa energía de sabiduría para poderte expresar de la mejor manera. Así que hay que contactar con una vela amarilla eh, para este arcángel. Y lo que nos otorga es independencia y audacia para salir de todas las situaciones. Nos va a enseñar y nos va a guiar, Arcángel Jofiel para obtener independencia y audacia para Leo. Y vámonos con Virgo. Virgo. Pues Virgo la tiene movida este mes. Este Virgo enfrenta la Rueda de la Fortuna, este mes, eh, volvemos a lo mismo, es un mes muy cargado de emociones, mucho muy cargado de emociones, no, no nos extrañe que en otros temas no sea tan específico, más, pero sí más en, en lo sentimental, no en lo emocional, este, y eso es para todos los hijos, en este caso Virgo se está enfrentando a la Rueda de la Fortuna, este, las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas de la vida, ¿sí? Si en algún momento yo hice tal o cual cosa, se te recompensará o se te reclamará. Al que más sabe, más se le reclama. este Hay algunos detallitos ahí pendientes en cuestiones sentimentales que tienes que aclarar, que tienes que enfrentar. Este, se está recomendando una plática con tu pareja. Este, en donde tú tengas ya una idea clara de lo que estás expresándole de lo que tú le vas a decir, y a dónde quieres llegar. Este, si es a tu pareja, si es a tus hijos, si es a, a alguien que esté dentro de tu círculo, tus papás, tu círculo sentimental, tienes que hablarlo muy seriamente, muy claro, eh, sin pelos en la lengua, este, mostrándole eh, las virtudes de llegar a un acuerdo, y las vicisitudes, en caso de no llegar. Este, pero, a fin de cuentas, Tienes la sacerdotisa de tu lado. Entonces, Virgo, mujer, al fin, este, sabe que cómo decir las cosas, sabe cómo tratar las cosas. Así es que, adelante. Es el momento indicado este mes para hablar las cosas con, con tu contraparte sentimental, sea cual sea esta, este, y aclarar algunos puntos que están todavía pendientes de, de aclararse y ya es, ya es necesario que se haga. En lo profesional... Pues vienen algunos conflictos arrastrándose de, de tiempo atrás. Normalmente Virgo, Virgo es la carencia, es la carencia económica, ¿sí? Virgo es, es el que está encerrado, no, no quiero, no quiero salirme de, de mi bolsa de, de, de protección. Entonces van a tener que hacerlo, van a tener que salir. Virgo en lo económico, en lo profesional va a tener que salir de su bolsa de protección, y mostrarse al mundo como es. Este, el emperador y la emperatriz vienen juntos, entonces las asociaciones con hermanos parejas, socios este, compañeros de trabajo vienen muy bien aspectados y es un momento en el que tiene que, que que echarle ganas, se ven también algunos conflictos pero no son cosas que tenga que, que temer digo, en este sentido porque a fin de cuentas se va a demostrar que que tenías razón, ¿sí? La razón es una de las virtudes que tiene Virgo, ¿sí? La perfecciona el perfeccionamiento, y el perfeccionamiento no llega si no tengo razón para decir y hacer las cosas para que sean perfectas. Entonces, Virgo, adelante, en lo, en lo económico, viene muy bien aspectado. En la salud, pues, mi seguida nada más lo que recomiendan es quitarse los vicios del pasado, ¿Sí? Los vicios del pasado, donde entran las emociones, donde entra eh, la falta de agua. ¿Sí? Este, y donde indica que observemos bien las cosas antes de actuar en cuestión de salud. Oye, me voy a echar una dieta. Ok, ¿qué tipo de dieta es? ¿Sí? ¿Qué me afecta? Si, si tengo diabetes, ¿cómo me va a afectar esta dieta? Si tengo presión alta o baja, ¿cómo me va a afectar esta dieta? Si soy cardíaco, ¿cómo me va a afectar? Tenemos que observar mucho qué es lo que, qué es lo que vamos a pensar para nuestra salud. Viene un cambio de aspecto, eh, muy probablemente un look, cambiemos de look, este, pero muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí está Virgo y vamos a ver qué Ángel te acompaña, Virgo. Virgo, a ti te, eh, te acompaña Arcángel Satkiel no. y dice, con tu ayuda yo puedo perdonar y liberar todo lo que yo estoy viviendo en este momento. Una vela morada para ti y se la dedicas al Arcángel Satkiel para que puedas liberar, ya sea situaciones del pasado situaciones por las que atravesaste y en ese momento requieres eh, trascender y las palabras que nos, reca nos regala Arcángel Saquiel eh, para Virgo es luz y protección divina para ti está contigo esta luz del arcángel Zetkiel y te está dando todo ese brillo, esa creatividad que requieres eh, para estos momentos así que bueno pues ahí está eh, este arcángel protegiéndote Virgo y eh, bueno pues es tiempo es tiempo de comenzarlo a ver y por acá este, te dan las gracias Estela Hernández González Nora García dice hola soy Pisces, dice hola Facundo saludos, abrazos, un gusto ver y bueno, pues por acá, ya saben, por favor, síganos regalando más corazones. No se les olviden los corazones, son básicos de este programa. Y Yuri nos dice saludos, yo voy iniciando el año en el mes de febrero con un trabajo después de pasar por momentos difíciles en el 2021 por una separación. Soy sí. Acuario, pero bueno, no te preocupes, todavía no damos Acuario, eh, todavía nos falta. Pero quédate atenta, quédate atenta, no te vayas. Invita a más personas, por favor. Eh, ya casi ya vamos, ya vamos. Este, para los escorpios, porque sin ya escorpio, da de falta, vamos, vamos. Vamos primero con Libra. Los Libranos, ah, esos Libranos, ¿cómo han dado? ¿Cómo han dado Guerra últimamente? Este, Libra, en, en lo sentimental en el amor, etcétera, etcétera, este, tiene que agarrar el carro y enfrentar las consecuencias de lo que ha estado haciendo. Le, se, le, se le presenta la carta del juicio, del juicio final. Entonces, eh, van a evaluar lo que están haciendo, este, van a enfrentarse al escarnio, en caso de que no, no hayan tomado buenas acciones, pero también se van a enfrentar a, al reconocimiento público y propio de propios y extraños, de también sus acciones que hayan sido correctas. este Viene el cuatro de copas acompañándolo, o sea que este mes van, van a estar bien, van a estar bien. Eh, insisto, viene a mediados, pasando mediados el 17, por ahí, este, algunas conjunciones un poco caprichosas en el cielo que nos van a hacer ver nuestra suerte a todos los signos Pero el Libra... Este, les va a pegar específicamente Libre y Pisces porque están en el balance cáncer porque son las emociones le leo porque es el orgullo pero, pero específicamente Libre le va a pegar un poquito Este, no se dejen llevar por los placeres banales no se dejen llevar por o porque va a hacer más dinero va a estar mejor o porque eh, no sé cosas que no en realidad a la hora de ponerse en la balanza no van a ser definitivas, ¿sí? Para Libra, quizás sí sea en ese momento, pero por eso se le está recomendando tener mucho cuidado, poner las cartas sobre la mesa y verse cómo, cómo voy a solucionar esto, porque viene, pues vienen a través, van a atravesar un juicio, van a definir si tiene una relación, van a definir si sigo o no sigo con esta persona, van, si no tiene relación, voy a definir. Quiero ser esto, quiero estar aquí, no quiero estar aquí, me quiero ir a otro lado. ¿Sí? En lo profesional, vienen muy bien, vienen muy bien aspectados, hay asociaciones con, con personas de tu pasado que, que, te, están dando, que te están dando muy, muy buenos aspectos. De la carta 11 del tarot es la fuerza que nos está mostrando que, que, que Libra está tomando un, un lugar o una fuerza que hace mucho tiempo no tenía y va a poder equilibrar este vamos a hablarlo de ganancias, gastos, de una manera que todo mundo va a hablar de su, de su pericia esto, este ejemplo sería, aplica en todo sentido, en todo sentido lo, lo profesional yo como profesional voy a hacer esto, esto, esto, esto pues quizás puede ser muy duro de tu parte pero, pero mira, los resultados van a ser positivos o en el pues, caso del gasto del hogar, en las amas de casa que sean, que sean libra, van a decir, oye, ahora no nos fue muy bien el dinero, pero mira qué bien qué bien lo hiciste rendir, ¿no? Este, en la salud. Acá, en la salud va a ser más, más que nada emocional les explico eh, en la salud de Libra depende mucho de su reacción no de la acción sino de reacción a lo que se enfrenta, se van a enterar de una mentira definitivamente van a encontrarse con una mentira que los va les va a pegar este, pero bueno, esa mentira les va a ayudar a, a, a sanar su propio cuerpo o sea, ya no me voy a entristecer que me estaba eh, afectando mi salud, ya no me voy a preocupar que me estaba preocupa, me estaba afectando en este sentido, ya no dormía, me afecta mi salud, entonces van a abrir mucho los ojos en cosas que no les convenían en cuestión de salud y van a decir va, me voy a aplicar, voy a agarrar un régimen alimenticio como debe ser o voy a agarrar una dieta como debe ser o simplemente me voy a retirar de todo esto y voy a seguir simplemente cuidando mi cuerpo. Aquí también menciona mucha agua. Ok, bueno, pues atentos Libra, también con esa parte de la salud, no se me descuiden, hay que estar bien, bien eh escuchando las emociones porque todo lo que nos has hablado ahorita es de también nuestras emociones obviamente ya lo hemos hablado en muchos programas anteriores que todas nuestras emociones afectan nuestro estado físico así que eh, es importante que nosotros le demos esa importancia a lo que estamos sintiendo y bueno pues por acá nos dicen que hay para Capricornio Alejandra García saludos pues todavía falta todavía no llegamos ya casi ya casi calma calma ahí vamos ahí vamos y dice por acá, Acá también Elizabeth Islas dice ya pasó el mío entre tardes Géminis pero dice no importa me quedo me quedo para escuchar los demás signos gracias por acompañarnos Elizabeth Islas besos dice yo soy Virgo también Virgo ya ya este ya pasó Car eh, ch pero bueno, pues quédate, quédate para escuchar a los demás signos. Eh, y bueno, pues ahora sí, eh, Libra, el ángel que te acompaña dice que es el arcángel Chamuel, está contigo y dice yo me acerco a ti con ese amor incondicional que yo tengo. Te abrazo. Dice te ayudo a abrir ese chaca, chakra corazón que de 2 se encuentre encapsulado y que dice que es tiempo de abrir y rendirte a las situaciones, aceptar lo que estás viviendo porque no te resistas a lo que a lo que viene, a lo que se está presentando. Mientras más. Eh, te resistas, pues más dolor y sufrimiento, eh, abrazas, así que es tiempo de entrar en la aceptación. Y bueno, pues Arcángel Chamuel, las palabras que te regala son libertad y desapego. Desde ese punto es, siéntete libre, desapégate, acepta lo que está pasando. Vívelo y cruza ese, ese túnel y vas a ver que después de ese túnel vas a encontrar la luz y con esa libertad, con ese desapego, con ese crecimiento, con esa eh, subida más a un escalón más de conciencia. Así que eh, para Libra. Vídanse con libertad y desapego. Arcángel Chamal los acompaña, una vela rosa. Dedíquensela con mucha eh, concentración desde su mente, corazón. Y bueno, pues pónganse en manos de él este mes. Y vamos ahora sí con Scorpio. Yo había leído por ahí muchos Scorpio. Que decían, yo soy Scorpio, Scorpio por acá. Y así, a ver, vámonos con Scorpio. Nomás quería hacer un, un comentario. Este, sí. Fíjate cómo, no sé si te has fijado con nuestros amigos que nos digan, se han fijado, tanto las cartas como los ángeles han estado muy de la mano en lo que nos comentan, muy, muy de la mano, nos hablan mucho de las emociones, del, del desapego, del dejar ir, de, del amarrar lo que realmente valoramos, de buscar dentro de nosotros mismos qué queremos, qué estamos haciendo, qué debemos soltar, qué debemos asirnos para ser una mejor persona, una mejor evolución. El egregor que, está, que genera este mes, a nivel mundial, porque o sea, casi en todo el mundo, casi en todo el mundo, se, se celebra el, el mes de la amistad y el amor. Este, domina, domina y es tan, tan fuerte ese egregor como Navidad, la de navideño o, o cosas así, el Día de la Tierra, que las emociones, la, las energías se canalizan en un sentido, en el sentido de las emociones. Otro mes puede ser el sentido de, los, de la economía, en otro mes puede ser el sentido de la salud. Pero en este mes específicamente, como cosa así de, de libro, de libro, de seguir el libro el pie de, pie de puntillas, nos empuja hacia lo, a lo, hacia lo sentimental, hacia lo emocional. Así no es. Tiempo. Son todas esas líneas eh, que tal vez con los ojos y la vista humana nos pueden ver, pero nuestra, nuestra conciencia... Y nuestro ser está perfectamente alineado a esa a ese eh esa información y eso es lo que estamos captando y pues es lo que se manifiesta para todos no entonces ahí está como esas llamadas y yo siento que es como un de ponte a trabajar, aprende, ahí están los foquitos así que hay que, hay que aprender a escuchar todo esto que, que se está mostrando y bueno pues ahora sí vámonos con Scorpio y, y dice si este, sí, Norma salas a, a vivir con libertad y desapego ahí está y vámonos con Scorpio Escorpio, pues fíjense que los Scorpios este, están los, trata, los está tratando este año muy bien de hecho es uno de los cuatro signos que, más, que mejor va a tratar el año este, junto con Cáncer, junto con Aries este Scorpio está muy bien tratado en la lo, en lo cuestión emocional este, está recomendando que se abran que se abran a nuevas ideas, que se, que, que abran su corazón, que, que no tengan miedo de probar cosas, este, que no tengan miedo de decir, quiero, que no tengan miedo de decir, te quiero, que no tengan miedo de decir, no quiero, ¿sí? No hay consecuencias. En este mes, escorpión es de los, es de los signos pasionales, ¿sí? Que todo el mundo quiera tener a su lado. ¿sí? La pasión de Scorpio es única. ¿sí? Son buenos amantes, son buenas parejas, son, se entregan totalmente. Cuando, cuando dan, dan a manos llenas. ¿sí? ¿Qué es en lo que se parece en estos cuatro signos? Pero cuando retienen, es total, no se fijan. Pueden asmorirse morirse ellos, no. Su disciplina es férrea. Claro, sí, como buen disciplina. signo fijo que es. Uh -huh. Y esa misma disciplina, porque es un signo fijo precisamente, los hace salir de todos los baches. Bueno, uh -huh. a Scorpio nunca no, lo vas a ver tirado en el piso como los otros demás signos. A Scorpio no. Scorpio es un signo fuerte. Es el único que puede competir con Leo. Vaya, en pocas palabras. Este, en lo profesional, muy buen mes para las asociaciones. ¿Quieres socio? Búscalo este mes. Este. Se recomienda, sí, ser socio de tu pareja, mi esposo, mi esposa, podemos poner un negocio conjunto, y funciona, va a funcionar, pero hay que, hay que aclarar quién es el jefe. ¿Sí? ¿Quién es el socio? Es corto. Es fin de Dijo. ¿Sí? Vamos a aclarar. El negocio, ok, tú pones, el, tú pones la lana, pero yo lo voy a trabajar. Es que yo voy a decir que se hace. Tú vas a pagar, punto. ¿Sí? Entonces, se ven muy bien las asociaciones, se ven muy bien este, el comercio, el comercio este, al exterior, no comercio de la, aquí en la colonia, que tenemos una tiendita de barato aquí en la colonia. No, no, no. Haz, busca una aplicación y, y vende a todo el municipio o toda la entidad donde tú estés vende, vende, salte, salte a vender, ¿sí? Scorpio está económicamente y profesionalmente muy, muy, muy bien aspectado, tiene dos reinas, tiene un rey, entonces, ¿qué más quieren? ¿Sí? En la salud, eh, cuidado con los dulces, con los dulces, cuidado con la espalda, Sí Y cuidado con la parte delantera de los pies, ¿sí? del arco hacia adelante. Tengan mucho cuidado con esas partes de, sus, de su cuerpo. Y en salud vienen muy bien, excelentemente bien, no hay problemas. Vienen las consecuencias de algunos problemas de salud, pero aquí me habla de asma, cuestiones respiratorias, por el invierno, obviamente. Este, pero que no pasan a mayores o sea que cuídense nada más cuídense y volvemos a lo mismo, cosa curiosa más en los signos de tierra y en los signos de fuego tomen mucha agua ok bueno, Scorpio este, a pesar que es agua pues ahí está también pidiéndose sí. más sí. agua por eso me, me llamó la atención curioso, que salía uh -huh. más en los de de tierra y sí, que de tierra y fuego, fuego que está en agua, y sí. ahorita, bueno, también escorpión mejor ahí ahí requiere poner atención en ese sentido, porque también, bueno, pues los pulmones habla sobre emociones, entonces, sí. y agua pues representa emociones. Y bueno, pues a, el ángel que acompaña a mis queridos escorpiones es un maestro que les va a dar eh, todo lo que requieren y la inteligencia divina. El maestro es la caja divina, la caja como tal, los, de donde vienen todos los maestros, todos los días. Ustedes están recibiendo esa línea directa eh, a todos mis queridos escorpiones. Toda esa sabiduría va a llegar a ustedes. Les recomiendo una vela en tonos dorados para esto. Y eh, concentración y disciplina para ti, eh, Arcángel Metatrón está también dirigiéndote y puedes contactar también con maestros y guías divinos. Eh, concentración y disciplina, sí es importante para ti este mes, es importante que, que hagas algo que te haga tener esa concentración en cuestiones eh, que vengas a hacer una eh, rutina en cuestión de trabajo, de meditar, de eh, comida, algo, que te haga a ti hacer una concentración y una disciplina, eso es lo que te pide Arcángel Metatrón y es lo que te regala también concentración y disciplina, así que si quieres iniciar algo con concentración y disciplina vela dorada para ti ahí está Scorpio, listo y abierto para esto, Sagitario este Sagitario Sagitario en lo, en lo sentimental en las emociones viene muy bien aspectado, muy bien aspectado este, vienen muy serenos, eh, si tenías pareja y, te, y estás sin pareja, sereno, sabías lo que hacías, estás consciente de la decisión, duele sana, sana que ahorita de rana, y vamos a ver lo que sigue. Si, si quieres pareja y no se consiguió, bueno, pues bueno por algo no se consiguió, vamos, vamos a aceptar otra vez el anuncio que estoy disponible. Este, pero en general, me está, me está hablando de, de una especie de felicitación, de reconocimiento a Scorpio. Scorpio eh, lanza la flecha donde tiene su objetivo, es como si fuera el loco, ¿sí? eh, Donde pone la flecha, pongo la, pongo el objetivo que quiero lograr, ¿no? Entonces, hacia allá voy y está trabajando muy bien. Aquí está hablando de los sellos, de, de, de un, perfecto, un perfecto desempeño, un reconocimiento. Es el sello que es que, que, que guarda la, la tranquilidad es el sello que se tiene que romper para volver a salir y decir soy, puedo y quiero. ¿Sí? Entonces, Sagitario, felicidades. Muy bien, muy bien. Podrá haber cosas ahorita que duelan, pero sana sale la colita de rana, si no sale hoy, sana la mañana. En, en lo económico, en lo profesional, en lo ético, este, está marcando que hay que hacer una revisión. Hay que hacer revisión de lo que se está haciendo. Eh, son socios, este empleos. Habría que checar qué es lo que no me está funcionando, qué es lo que no estoy encajando muy bien, que digamos en esto, qué no me gusta. Hoy soy ingeniero y estoy de taxista, pues no me va a gustar andar de taxista, aunque gane más dinero, pero no estoy haciendo lo que me gusta. Está invitando a Sagitario. A que evalúe. Tenemos el, el, el juicio, el juicio que nos está diciendo, defínete, defínete qué quieres. ¿Estás haciendo lo que te gusta o no estás haciendo lo que no te gusta? Entonces, busca el por qué. Y lo, cuando, cuando lo encuentres, adelante, no te puedes quedar ahí. ¿sí? Evoluciona, evoluciona, sigue tu propia ética. Yo estoy para recibir un sueldo o yo estoy para tener mi propio negocio. Sí. Uh -huh. No tengo nada. Acuario te dice, este, no, pues para, me voy a agarrar cuando empiece a tener ya, mi casita, mi carrito, mi, mi escritorio. Sagitario y dice, ¿Tienes manos? Sí. Adelante. No te esperes con lo que tienes, es lo que hay. Así empezamos. Y tienes razón. En la salud... a cuidar los brazos, a cuidar la cara, cuidado con la cara, cuestiones, de maquillajes o alguna cirugía facial, ni se les ocurre en este mes, ni se les ocurre. Este, de hecho, la visita a los quirófanos no está muy bien aspectada este mes. Tengan uh -huh. cuidado. Este, y Hay algunos padecimientos ahí, sobre todo, fíjate, volvemos a lo mismo, que implican agua, pulmones, este, estómago, este, la sangre, la misma sangre, diabetes, cáncer, este, van a tener una mejoría este mes casi por, por milagro, casi, casi milagrosa una mejoría. Entonces, aprovechenla, aprovechenla, chéquense. Es un mes en el que hay mucho amor, el amor cura todo, sí, entonces, aprovechen esta racha de de salud que les va a llegar. Ok, bueno, pues ahí está eh, Sagitario, la información para ti. Y también, eh, sí, eh, bueno, venos compartiendo, ¿quién es Sagitario? Yo ahí ya no leí quién era Sagitario. Eh, también tenemos que para Sagitario, quien te acompaña es Arcángel Miguel y dice, con tu ayuda estoy protegido en todos los niveles. En todos los niveles, Arcángel Miguel te acompaña. Lo que quieras y decidas trabajar, Arcángel Miguel está contigo. Una vela azul es la que te va a acompañar, eh, es la que va a protegerte y te va a dar una dirección y un propósito. Eso es lo que te regala Arcángel Miguel para este mes. Una dirección y un propósito, pero desde tu interior, desde la verdad. Desde lo que realmente has venido a manifestar en esta tierra, en este mundo y te dice con eso vamos a salir, con esa dirección y ese propósito. Cuando tú lo encuentras, pues realmente puedes fluir con esto. Y seguimos con ahora sí. Los Capricornio, Capricornio, y por favor, regalen más corazones, sigan compartiendo, etiqueten, a ver quién es por ahí Capricornio. Así que ahí está, ahí está ya esta información para los que habían estado esperando a Capricornio. A ver, vamos, este Facundo, cuéntanos, Capricornio, ¿qué onda? Capricornio está diciéndoles... En las emociones, en lo sentimental, adelante, adelante, están muy bien espectados. este viene una época de, o pues de bonanza, de bonanza en este sentido, en este aspecto. Eh, puede no hablar quizás de la pareja, ¿sí? Porque Capricornio mm, le gusta construir estructuras, ¿sí? Que, que pues muchas veces no, no llegan a feliz término porque Capricornio no, no admite mucho que le voy a levantar la casa de, de cemento, pero no me gusta meterle amarillo. Entonces, entonces esa, es el, esa es la dualidad que va a enfrentar Capricornio. Pero está muy bien aspectado, o sea, quizás no sea la pareja la que vas a tener en esta ocasión, pero sí puede ser que tu familia, tu círculo de amigos, te haga sentir una persona muy querida, muy muy querida. Este, va a compensar el, el no tener una cosa con otra. ¿sí? Este, aquí me está hablando de, del tres de pentáculos y de la reina de espadas, que tienes que um, tienes que prepararte para dar. ¿sí? Si yo quiero pareja y no tengo pareja, bueno, ¿qué, quiero una pareja con estas características, que me dé esto, pero ¿qué le voy a dar ahí es donde Capricornio tiene que construir su propia estructura. Y como venimos de, un, de una temporada de, de cinco años que se fueron destruyendo las estructuras paulatinamente y estos últimos dos años de una manera dantesca, pues Capricornio tiene que construir su propia estructura fuera de los cánones establecidos. Entonces, yo con mis características, ¿qué voy a construir?, lo mismo pasa en lo profesional, económico y, y ético, eh, donde hay algunos problemas que están enfrentando Sagitario, pero no teman, no teman. Ahorita pueden estarse sintiendo que los tienen, este, ahora sí que como chiquito Oye, ¿verdad? Ya listo para asarse, pero no se preocupen. A ustedes les, los, da, los acompaña mucho la sabiduría. Ya está sí. Capricornio, pues. Sí, de hecho. Entonces, en esta época están con toda la fuerza para hacerlo. Viene Marte para acompañarlos, viene el sol para iluminarlos. Entonces, Capricornio en este mes va a ser más fuerte. En marzo, todavía parte de abril, va a ser un mes, va a ser un signo que va a estar mucho, muy fuerte. Y que en los eclipses que vienen a lo largo de este año, parte del 2023, van a ser las mejores épocas para ustedes y para cáncer. Este, van a ser las mejores épocas que van a encontrar, porque van a encontrar muchas lecciones, van a aprender muchas lecciones, van a, van a dar lecciones de vida y van a iluminarse su camino para solucionar tanto problema que se van a encontrar en un año en el que pues, las cosas ya cambiaron. Ya cambiaron totalmente. Donde ya las estructuras no existan Mi estructura ahora va a ser horizontal, no vertical, como yo lo pensaba. Y en la salud, eviten la carne roja. De perdido... Esta primera semana, o sea, la semana del, de hoy al próximo miércoles, jueves... Este, eviten las carnes rojas. Este, vienen Y la última semana también. Estas dos semanas, la primera y la última semana, eviten las carnes rojas. Vienen muy cargadas de... Como hay mucha carga de energía ahorita, este, a la hora de, de comer este, su signo, este, se vuelven más desesperados. Entonces, la salud les recomienda Evita las carnes rojas, al menos estas dos semanas, la primera y la última del mes. Y alternala con otro tipo de carnes, pescado, no sé. Pollo, Pollo. perdona mejor. Pero las carnes rojas, puerco y res, traten de evitarlas. Ya está, pues tomen nota, Capricornios. Eh, hay que cuidarse. Y justo le sale el arcángel Rafael hablando sobre salud. Hablando de de lo, lo, lo que mencionabas, que están muy de la mano. Sí, porque dice, yo te ayudo a sanar problemas físicos que estés teniendo en este momento. Ponlo en mis manos y yo te voy a ayudar a sanar. Vela verde para el arcángel Rafael y dice, recuerda que tú en tu interior tienes ese poder sanador. Ten la seguridad, esas son las palabras que te regala. Eh, Ten la seguridad y la confianza de que lo vas a hacer muy bien. Así que hay que cuidarse, hay que ponerse atención, eh, mis queridos eh, capricornios. Eh, hay que ponerle importancia en estos temas de salud. Así que Arcángel Rafael te acompaña este mes de febrero. Y ahora sí, para los acuarios que nos habían estado esperando, que nos esperan todo el ciclo, acuario, a ver Cuéntanos, platícanos de Acuario. ¿Qué onda con Acuario? Pues ellos insistieron. Ni modo. No, vienen muy bien. Vienen muy bien. Este, lo único en lo emocional, lo sentimental. Mmm, hay algunas tormentas. No, no viene. Bueno, vienen arrastrando situaciones que no. Vienen arrastrando situaciones que sentimentalmente nos pegan a todos los sitios así vienen, de, un, de, un, de mediados de diciembre a la fecha, todavía mediados de marzo y abril. Eh, vamos a estar pasando por situaciones difíciles sentimentalmente hablando. Eh, en este caso, eh, para su signo, lo que está recomendándoles es que, que cierren los ojos y digan, me voy a levantar, me voy a levantar, tengo en las de, en las de pentáculos, de mi lado, entonces, es la mejor carta del, del tarot. ¿sí? No pasa nada. Duele, sí, duele. Sóbate, lamente las heridas que tengas, que ya se le quite la sangrita y vamos otra vez para arriba. ¿sí? No pasa nada. Aprendamos la lección que se nos está dando. ¿sí? En todo sentido. No nomás en lo emocional, sentimental, sino en todos sentidos. Pero en este caso específico, busquemos qué es lo que nos llevó a una situación así, qué es lo que me movió a casi hacer una situación tal que quizás no se, no se dio en este caso y me pudo haber dolido, pero qué gran enseñanza me está dejando. Entonces, para los que no tienen pareja, este mes, preparen cuchillas porque van a tener pareja. No como la quería, no con las características que la tenían, pero van a tener pareja, y va a ser una pareja que si ustedes quieren, va a darles muchas satisfacciones en todo sentido, en todo sentido, va a ser, va a ser una pareja así, casi, casi, eh, no de Romeo y Julieta, porque nomás duraron juntos cuatro días, y se murieron, pero sí y un amor así profundo, así fuerte, que les, va, que les va a gustar, que va a quedar para la historia, si no, si no se cristaliza más adelante, pues les va a dejar un gusto muy rico, que les va a ayudar a mediados de, de año volver a levantar la frente y decir, voy. En lo profesional, económico, ético, este, están recomendando que suelten los vicios del pasado. Quizás había algunos vicios por ahí que les hacían gastar de más. Están recomendando restricciones. Eh, pero restricciones con sabiduría. ¿sí? Este... Estamos hablando de una restricción en, en los gastos, en las, en las decisiones que se tienen que tomar, que se, que se analicen muy bien, que se revisen muy bien lo que estamos haciendo, lo que estamos moviendo, qué, qué rumbo voy a tomar en este sentido profesional, económico, ético, pero sobre todo, volvemos a esta carta, que la llama, que la llama de la sabiduría y la cruz egipcia que está abajo, la llama a la sabiduría, y el sentido de ética propio, me guían en estas situaciones, en estas decisiones que vamos a tomar. Están bien afectadas porque el ermitaño te está obligando a caminar tú solo, decidir las cosas tú solo, pero no estamos hablando de la comuna, negocio negocio, sino estamos hablando yo. Yo sí si tengo un negocio, yo qué tengo que hacer para que mi negocio, este, produzca más O se mantenga, porque ahorita como están las cosas Ya que se mantenga es una ganancia Pero ¿Qué voy a decidir? ¿Qué rumbo voy a llevar? Yo como jefe de empresa Con mi gente ¿Sí? Eso es lo que tenemos que ver en este mes No decir, no, pues es Día del amor y la amistad, pues les voy a regalar dos días El 14 y el 15 para que lo disfruten O día de la bandera vamos a hacer una fiesta Una, una carnezada No si esta ocasión no se pueden los gastos, no se pueden. ¿Saben qué raza? No se pueden. Después se los doy de alguna otra forma, o les doy un bono, o algo así. Pero que sea con sabiduría. Y en la salud, cuiden los dientes. A cuidar los dientes. Eso sí me lo sacó tajante. Cuidar los dientes. Mm -hmm. Olvídense de la visita al dentista. En este mes no. No vayan al dentista. sí el próximo sí, el próximo mes sigan, a partir de marzo, de, de, de finales de febrero, empezando marzo. Pueden ir en el pero mientras no, cuídense los dientes. Ok, pues a lavarse bien <ríe> los dientes, después de o caídas, caídas <ríe> o caídas, golpe. golpes, eh, que comas y comas un hueso, este, ya sabes, se rompen los dientes también, ¿no? Pues mira, quien lo acompaña es Arcángel Gabriel y dice, con mi pureza te acompaño dándote toda esa fuerza y magia angélica en tu interior. Si me pides, yo te voy a dar toda esa energía para ti. Todo este mes de febrero voy a estar cuidando de ti y te voy a otorgar el poder de, en este momento, liberar y perdonar a personas de un pasado. Libera y perdona, Acuario, es tiempo de soltar a esas personas del pasado y Arcángel Gabriel va contigo de la mano este mes de febrero para que te enseñe cómo hacerlo. Y bueno, pues ahora sí, los bellos Piscis porque aquí ya también me dijeron, oye, ya esperé los 12 signos, ya me los aventé. Ahora que me toca a mí, dices, espero que sea algo muy bueno. ¿Qué están diciendo? Pues. ¿Qué tienes para Piscis? Piscis. Eh, Piscis tiene que hablar. Sí. Piscis tiene una, un mes muy, muy amoroso, muy cariñoso quizá no sea, volvemos otra vez al mismo caso anterior, quizá no sea la pareja, pero sí rodeada de personas, o rodeado de personas, que te va a sentir querido, que vas a decir, les hago falta, papá, hijos, les hago falta mis hijos, mis hijos me van a hacer sentir, papá, sin ti no haríamos esto, ¿sí? Tu pareja, ¿sabes qué? Sin ti no me siento protegida en caso de los hombres, en caso de las mujeres, sin ti, ¿quién me, quién me haría sentir querido en esta casa? ¿no? Entonces, um, mis amigos, si mis cuates, ¿qué, qué días serían si mis cuantas? ¿no? Entonces, pero tienen que hablar, Pisces tiene que hablar, sí, está entrando en una, en un movimiento en este, en esta temporada de 28 29 de diciembre hasta mayo, en el que tiene que hablar, decir las cosas, no callárselas, pero siempre dando amor, siempre dando gracias, Siempre diciendo, aquí estoy. ¿Sí? Tiene que hablar, pero también tiene que decir, no me gusta esto. ¿Sí? Y ser tajante, no me guste, no vuelvo a hacerlo Pero para mí, para mí, y así demostrarlo a los demás, yo voy a ser el ejemplo de lo que quiero y no quiero. Para los que no tienen pareja, este mes, pásensela tranquilo. No pasa nada. Sí. Este, puede haber unas personas del pasado que llegan eh, pueden ser lo más digamos para que no se sientan solos en estas fechas pero en marzo ya es, hay que buscar algo mejor algo mejor definitivamente este mes vienen algunas lecciones eh, no son duras pero sí van a ser lecciones que deben de tomar en cuenta los que no tienen pareja los que tienen pareja al contrario este mes vienen lecciones de reconocimiento lecciones de demanda te quiero sí te quiero mucho pero por qué no haces esto si sí, te quiero tanto eh, y entonces le van a decir a ver piscis espera te quiero pero yo tengo mi propia idea tengo mi propio camino no va a ser el amor que tú quieres que te dé es el amor que yo te estoy dando sí entonces es lo que, lo que control los piscis sí de repente sí sí porque pues, bueno, hay que entenderlos, hay, a, a Pisces no, no hay que buscar, corrijo, no hay que entenderlos, hay que quererlos, ¿sí? y queriendo a Pisces, no entendiendo, queriendo a Pisces, créeme que es uno de los signos que más, que más seguridad te da. En lo profesional, económico, ético, eh, la Rueda de la Fortuna nos enseña que hay que, que, hay que Buscar opciones, ¿sí? Aquí se ven cambios de trabajo, cambios de residencia, cambios de mentalidad, de ideas, de pensamiento, este, y cosas que nos van a costar mucho trabajo en este mes, en, en ese sentido. Pero más que nada, van a ser cosas que nos van a estar enseñando qué camino debemos agarrar. ¿Hacia dónde quiero ir en estos sentidos? Me voy a, me voy a cuestionar, por ejemplo, yo me dedico a la cocina en un restaurante y me llega un cuate y me dice, oye, vamos a poner un negocio. Bueno, vamos. Sí, sí, vamos a ponerlo. Pero si yo soy un, un cocinero y, y no sé mucho de cocina, ¿Qué voy a hacer en un negocio de ese tipo? Prepararme. Prepararme. En seis meses pongo el negocio de, de restaurantes y te quiero a ti como cocina Ups, yo no me sé hace hacer huevos. ¿Qué tengo que hacer? Ponerme a estudiar inmediatamente. Inmediatamente. Es, nos llegan ofertas contra reloj en este mes. Nos llegan ofertas contra reloj inmediatas como en el restaurante que les acabo de contar. Entonces, hay que ponerse las pilas crisis. Este es de aquí a, a mayo, como les digo, les van a, les va a cambiar la vida totalmente. Así es que tienen que estar preparados porque si no, las oportunidades se van a ir y pueden no presentarse hasta como el 2028, 2029, quizás. No, pues no, hay que ponerse las pilas, Pisis, por favor. Las pilas. Por eso este mes, va, estos meses se los van a demandar a fondo, a la de ya, a la de ya. Y salud. Se ve bien, se ve bien nada más. Eviten un poquito uh, andar sin cuidado. Si voy manejando, no, no me debo distraer tanto. Si voy caminando, debo fijarme dónde estoy caminando. Porque se ven accidentes este, por descuido muy presentes. Ok, bueno, pues ahí está, pongan atención en lo que andan haciendo, no anden en su mundo <ríe> los Piscis, ¿verdad? O inviten. Que crean su propio mundo. <ríe> pero traen no manejen. Su aquí Trae su fiesta aquí arriba y no invitan a nadie. Sí, esa es la situación. Yo nomás les veo las lucecitas de aquí de los, de los bailes y todo, pero... Ah, muy bien, ahí están bien. <ríe> Así que hay que poner atención, Piscis. Y quien te acompaña este mes, bueno, para los de Acuario que me preguntaron qué vela es, eh, les había dicho Arcángel Gabriel y es color blanco. Y para, eh, para Pisces, Arcángel Uriel te acompaña y dice, yo te ayudo a que te puedas comunicar mejor. Yo te ayudo también en que eh, te permitas disolver todas esas inseguridades que traes en tu interior. Y te ayudo también a que tengas esta frase que te regala para este mes, es valor y libertad, para que puedas enfrentar, emprender, hacer, tomar decisiones con respecto a lo que sea que estés viviendo en cualquier área de tu vida. El arcángel Uriel te entrega valor y libertad para ti. Es una vela en tonos naranjas, un poquito más rojiza eh, de preferencia. Para que tengas toda esa fuerza y ese ímpetu para poder emprender justo lo que de lo que nos habla Facundo, que, que es que tengas toda esa fuerza y ese empuje para hacer las cosas, eh, mi querido Pisces, así que Uriel es el que quien te da ese fuego divino para que puedas eh, eh, tener ese empuje y, y ese alcance y lo aproveches bien y te subas a, a esa ola de cambio que se te está mostrando en este momento. Así que eh, pues ahí está la información para ustedes. Espero que este, les haya gustado. Si les hizo falta y tal vez no escucharon el de ustedes, este video se queda grabado. Aquí en Almas en Conciencia, así que tú puedes acceder ahorita que terminemos nuestro programa y puedes escuchar tu ciclo. Así que ponte atento, ahí está la información para ti. Y bueno, pues ya está eh, todo esto, la, toda la información. Dice gracias a todos, gracias por los mensajes. Tania dice que hermoso, gracias a los dos por sus mensajes. Nora dice valor y libertad. Gracias, Marita Mercado, bonito mensaje. Y bueno, pues ahora sí eh, les deseamos que tengan un excelente inicio de mes. no eh, A ver Facundo, dinos, dinos. Este, siempre cuando yo termino las las las lecturas de cartas las tres últimas cartas las dejo como un mensaje abierto uh -huh. el mensaje abierto normalmente es para el consultante pero a veces también es para nosotros en este caso pues, definitivamente es, es para para nuestro auditorio este y siempre saco tres cartas al final que les da ese mensaje el mensaje ahorita es eh, cambiemos cambiemos busquemos no renovar, no porque sería que era lo mismo, sino innovar, innovar, innovemos. El universo, tenemos la carta del universo, este, el universo se nos está abriendo de una manera, tenemos al mago, de una manera mágica. Atendamos esa, esa apertura, busquemos la innovación, pero sobre todo, seamos inteligentes. Seamos inteligentes en esa apertura que nos está, se nos está presentando. Y todo, todo lo que estemos pasando, sea bueno o sea malo, nos va a dar una, una lección que nos va a servir para más adelante. Vienen, ahorita estamos en la etapa, según el tarot, en que todo lo que cambió, ahorita está quietecito pero está lleno de tierra, de escombros. Barrerlo y empezar a construir. Pero para construir tenemos que agarrar buen material, calidad, sobre todo porque vienen años muy muy, muy agitados. Entonces, pues si voy a agarrar acero para mis columnas, pues el mejor acero, el mejor cemento, los mejores trabajadores, el mejor ingeniero de mi mundo voy a ser yo. Y este es el que me da la inteligencia. Para seguir adelante es eso. pues ahí está así cerramos entonces estos mensajes eh, para este momento y dice dicen por acá dice muchas gracias facundo y magui bendiciones bendiciones dice jan sástegui dice hola veo la grabación súper interesante. Eh, dice, he tenido muchas interrupciones. Bueno, pues ya está, le tocará ya verlo este, de manera individual. Dice, Judith, dice, así es, este año empecé con cambios. Sé que todos son para bien y sí. quiero construir para dar los mejores frutos para mi familia. Leslie Marín dice, gracias, gracias, gracias. Y bueno, Judith, pues ahora. Nada sí. más, cuida, cuida, Judith, Judith, del anterior. Sí. Cuida lo que prometes. Cuidado con eso que prometes, este, eres, muy, eres muy apasionada, entonces cuidado con lo que prometes, este, de ahora en adelante, no prometas, simplemente trabaja el día a día, día a día, en el trabajo, en las relaciones, en, en tu salud, trabaja el día a día, inténtalo este mes de febrero, ¿sí? para que veas cómo te van a dar muy buenos resultados. A fin de mes vas a tener resultados excelentes y vas a estar más tranquila, sobre todo más tranquila de cómo estuviste el año pasado. Pues ahí está, toma nota. Yo, ahí está la información para ti. Y bueno, pues ahora sí, ya nos toca despedirnos. Nayeli Abrego, saludos, que estés muy bien. Y bueno, pues les deseo que un ángel los acompañe y los lleve bajo sus alas. Los bendiga, los cuide y los proteja que donde sea que quieran que vayan ustedes, siempre se encuentren con esa luz y con esa sabiduría y esa guía interior. Y también deseo que todo su hogar esté plagado, lleno de ángeles, que los nutran, que los llenen de bendiciones, que su vida sea un completo milagro constante. Y también deseo que en su hogar haya paz, armonía, energías positivas que entren a su hogar siempre. Y bueno. Pues eh, nos vemos el jueves con más mensajes, jueves de mensajes, así que de ángeles, ahí está, fórmese, a la fila, ahí vamos a estar dando mensajes con todo gusto y nos vemos el siguiente jueves y gracias Facundo, nos despedimos, muchísimas gracias por estar siempre eh, al pendiente de cada mes aquí con nosotros, eh, disfrutando, acompañándonos de una, una buena charla y los dos, este saludcito con lo que tomabas y yo aquí con el mío. Té sin azúcar. y nos estamos viendo les envío un abrazo y nos vemos el jueves y gracias Facundo y nos vemos hasta la próxima bye bye